Muy buenas, bienvenidos aquí a La Cueva del Duende Otro día más, otro día más, otra semana más Aquí estamos con nuestro amigo Stephen eh, Con nuestro amigo TJ, el músico de aquí de Furremont, La Cueva del Duende Y hoy venimos a un programa cargado, cargado, cargado de sorpresa y vamos Buenas a... noches a todo el mundo Buenas noches muy Charlie, buenas, buenas noches TJ. Buenas noches a nuestro gran músico TJ A nuestro gran invitado Stephen Que nos cantará algunas canciones Un buen compositor hace sus canciones Y hace con Llega al alma y traspasa Y hoy cantará con nosotros dos nuevas canciones Está en producción y será un espectáculo Así que vamos, tenemos un programa cargado de sorpresas Y nada, TJ, cuéntanos algo ¿Cómo ha ido la semana? No, muy bien, ya contando Contar que Stephen La música, aparte de que es un gran músico Porque lo es, yo lo quiero mucho Porque lo conozco desde hace muchísimos años eh, eh, a la médico era un gran doctor Juan Antonio Castro ojito ha sido médico también Toda la vida y de aquí de la claro. Sofía de Córdoba. ¿Sigue eh, en activo? No, me jubilé, me jubilé hace, justo hace 14 meses. Ma ayer hizo 14 meses. Que Además me tengo que destacar que el día, bueno mi padre estuvo muy malito, ya no está con nosotros, pero él eh. me apoyó mucho, ayudó mucho a mi padre y eso se, te lo agradeceré siempre. Esa es la palabra clave, <risa> ayudar. Sí, sí, sí, sí. Cuando yo, cuando yo era me muy encanta. joven que estaba empezando. Qué bonito. a, a, a, a Empezando a estudiar medicina, me acuerdo que mi padre me dijo, dice Juan, tú no te olvides nunca, nunca te olvides de que cualquier persona, él decía, cualquier persona que vaya a tu consulta, cualquier persona que vaya a tu consulta lo que va buscando es, lo que va buscando es ayuda, ayuda. Ayuda, ¿no? Entonces tú, con tus conocimientos, prepárate bien, con la ayuda de Dios, con lo que porque eso si no, no sirve esto para nada procura ayudarle yo cuando estoy agobiado que se me va la luz que un pum pero yo llamo yo estoy asustado yo lo que quiero el electricista vaya y que me claro. ayude claro esa ayuda, a, ayuda claro. es la clave por eso me, lo estoy contando que esto no pero como esta es una charla entre amigos que esto esta charla entre amigos que esto no está ni pensado ni nada pero lo he contado sí, claro. a raíz de lo que tú has dicho yo me acuerdo muy bien de aquella historia de tu padre hombre y me ayudó pero ayuda. te puedo asegurar que me acuerdo mmm, de, de muchos enfermos que gracias a Dios y eso lo puedo decir eso es, pues, es, ayudado. Y ah, es Stephen, ayuda y Stephen a la hora una, y, eso una me es y ya está sí, a dime, dime. la hora de componer esa, esa sencillez, esa sensibilidad que se ve que, porque la transmiten tus palabras, sí. ¿no se refleja también en tus canciones de alguna manera? ¿Puede sí, ser? seguro, seguro. Mira, esta canción que estoy aquí, que ahora, porque es que casualmente hoy, mira. Yo no soy de Facebook, tengo páginas... Pues pero... esto lo vamos a publicar por todos lados porque bueno, esta es perfecto. una gran entrevista. Pero me llegan informes tal. y hoy justamente me ha llegado la nota de que hoy era el cumpleaños de un también músico... Nunca las cosas pasan por casualidad. Pasan no, por algo, es. pasan pues por fíjate algo. Fíjate por dónde, ahí viene. Cumpleaños de... Juan Pedro Arasola, me para que lo conozca, de... que él sepa de quién hablo, que hoy cumpliría años. Que murió. Tuvo con nosotros una banda que tuvimos, Tejo, te, la, la Folites, la página María de la Folites con TJ, con José Antonio Moreno Valiente en la batería y Antonio, el flojo Antonio. Y... Antonio. Estaba Charlie de la Mata también. Charlie de la Mata. Seguimos aquí en Furremón, en la Cueva del Duende. Lo que sí quería deciros. Os dejo el correo, si queréis mandar para, para venir al programa a presentar alguna maqueta, podéis, el, el correo es furremol, la cueva al duende, arroba .com. Podéis mandar también ahí vuestras maquetas y las podamos ver, os podéis contacto con TJ y, y estaréis aquí con nosotros. Entonces ahora lo que quería es que nos cuente Stephen y, y TJ, ¿cómo os cómo cómo conocisteis vosotros? conocernos <risa> años, años Hace muchos años. Había una banda... Que era la Folitex. La banda que hace muchos años. ¿Te acuerdas de la foto? La foto, es que era muy, era muy curioso, perdona, sí, la foto sí. de. Era una cinta de casa y tú sabes ¡Hombre! que venía en la portada de la foto. Sí. El hombre que aparcaba los eh, coches en la es. mezquita que se llama el Pepe. El Pepe, el Pepe, el Pepe, el, el Pepe. Foto que la, hizo, <risas> la, foto la, hizo, la foto la hizo Pepe Tony. Sí, sí, sí. Entonces, a esa banda que era Charlie de la Mata. Juan Pedro Arasola. Qué bueno, eh, eh, eh, José, Antonio. Eh, José Antonio Moreno Valiente. TJ. Antonio Pablo, modelo en el bajo. Antonio, y yo. Antonio Pablo, que después bueno, era técnico eso también. Ser no. una base rítmica no. eh, genial. Bueno, una cosa que yo siempre te puedo decir: que yo nunca. Bueno, alguna vez he tocado canciones de alguien, ¿no? Pero. Que yo, to, yo siempre he sido. Composiciones tocando. tuyas. Y entonces, era ideal para mí. Porque Charlie, Charlie oh. era, era como como por decirlo así, mi alter ego o sea, Charlie que en otro día que venga te tengo que contar como nos conocí otra a Charlie, vez tienes que volver, otra vez volverá con nosotros y nos sí, contará sí, por eso hay mucho que contar Lo que, una cosa, bueno, no, termina, termina y termina, entonces, te eh, eh, es, esa aquella banda tiene una base rítmica portentosa he tocado con batería no, y con bajistas que pueden ser mejores que, pero esa conjunción de Antonio Pablo en el bajo y de y de José Antonio en la batería es una de no pero la, guitarra. la base de sí, dejaba era era unos huecos unos espacios que, hablando, que entraban, entraban entraban la guitarra entraban mm. vamos fantásticamente entonces TJ TJ eh, ya apareció para un concierto que fue bueno en el nido del cuco que era un bar muy pequeñito Hace mucho año. que lo llevaba José Luis el de, el del que después se quedó vamos hizo el Jazz Café y José Luis, que yo, estaba, me, me, una de las veces que fui allí al, a Café me dijo que tenía grabado aquel concierto. Hostia. Y me hablaba... Y lo sigue teniendo grabado, claro. Yo creo y que me hablaba... Eso, y, sí, sí, bueno. sí, pero es que me, no me hablaba como... Y es, que algo y es que realmente fue algo climático. Y estaba ya, ahí estaba ya. TJ y yo salgo tocando. en el vídeo tocando. Y luego, pues, la, sala nervios, la sala nervios. La sala nervios. Que me era, me era el antiguo cine Magdalena, la inauguramos. Nosotros, Nosotros. Que Lo que sí, quería decir sí, Cuando quería antes decir es que, que este programa se llama Furremol En honor a Charlie de la Mata vaya, fue, vaya, vaya, Porque que, Charlie que, que, sí Pero ha sido toda casualidad maravilla. Porque es una palabra de Charlie cada vez que probaba sonido Decía ¡Dale un furremol! ¡Dale no, un furremol! No. <risa> y es, y no, Yo, no, no. Ahora Char lo que me gustaría Es que un, Una cancioncita de Stephen no, Bueno mira Te voy a tocar Hoy Venga. porque hoy ya te he dicho Hoy vamos a tocar una canción En recuerdo también De Juan Pedro Amor Se llama a All Night Long Amorate, ¿cómo dice? Venga, yo lo pido un poquito Esa foto me acuerdo de algo que ya pasó. Cuando miro tus ojos que Somos las cosas creyendo Cambiaste algo por fuera, es cierto. Por dentro estás igual. Tienes los mismos ojos que antes y el mismo. estrella ahora. La tía Mari Carmen se lo hace muy bien de pacharán y tú siempre que bajas te traes más. Me parece mentira ha sido un placer tener aquí con Stephen sí, con nosotros. Es también, un placer supuestísimo. Tener a Tejora también esas. acompañando, dando melodía, dando color aquí a la música y a esta casa que es la Cueva del Duende. Así que... Muchas gracias. Tercio. Un saludo a todo el mundo. Metero en Furremol. La Cueva del Duende. Meteros. Gracias. En la cueva el duende habita unos extraños Su a pie de guerra si alguien no hace daño Los elfos no acompañan las tardes de domingo TJ en su piano y un duende distraído en furremol Y en furremol Y en furremol Y en furremol, y en furremol.